Y cuando Dios hace silencios, en esos momentos no hay indicio, no hay señal. Incluso parece que el cielo pareciera que está de hierro. Y en esas temporadas encontramos que el Espíritu Santo está callado, porque a veces calla. Y en esos momentos como que no hay ninguna evidencia de Dios por ningún lado. ¿Ya ha pasado eso? Ah, parece que a nadie, a mí solo, bueno, a mí solo me pasó. A mí solo me pasó que parece que Dios está en silencio. Pero cuando Dios hace silencio es porque cosas están pasando. Lo voy a decir una vez más. Cuando Dios hace silencio es porque cosas están pasando. a su nombre sea la gloria y en el relato de Lucas vemos a dos discípulos del Señor Jesús que iban el mismo día ¿quiénes eran? ¿desconocidos? no ¿enemigos? no discípulos del Señor que iban caminando el domingo el primer día de la semana el día que Jesús había resucitado el domingo ese día fue un día lleno de acontecimientos. Pero aquí en este caso particular, en esos casos que a mí me llama la atención como estudioso de la Biblia. Es donde Cristo va a tomar un protagonismo. Pero no solamente va a mirar a Cristo, sino la actitud de los discípulos. Porque nos va a reflejar muchas cosas. Y dice la Biblia que iban camino a una aldea llamada Emaús que estaba a 11 kilómetros de la ciudad de Jerusalén y el Señor Jesús se acerca a dos discípulos que van de camino lo extraño es que ellos no reconocían que el que iba al lado era Jesús. porque dice la Biblia que se les había velado los ojos no sé científicamente qué pasó que perdieron la capacidad de identificación de la persona que tenían al lado y dice que no podían distinguir la persona que tenían al lado. Y aunque Jesús estaba al lado, lo veían como un forastero. ¿No le ha pasado a usted que Cristo a veces está en silencio y está a su lado? ¿Y usted cree que es un forastero el que está a su lado? Y la Biblia dice que ellos tuvieron una conversación Llega ese forastero para ellos Pero que era Cristo Discípulos que no saben quién está al lado Y ese forastero que es Cristo les dice ¿Por qué están tristes? Porque dice la Biblia que estaban no tristes Que estaban muy tristes Y que su tristeza los había llevado a abandonar a Jerusalén habían dejado atrás nosotros compañeros discípulos. Habían dejado atrás las mujeres que habían visto el sepulcro vacío. Y habían dejado atrás los demás hermanos. Era tal su congoja que no quisieron permanecer allí. Así ocurre con muchos de ustedes. Que cuando las cosas no están bien, cuando viene el día de la prueba, se alejan. Cuando las cosas no son como anhelamos, entonces la fe desciende tanto. Y el ánimo de cae tanto que nos alejamos hasta de los hermanos. Nos alejamos de la iglesia. Con tristeza dice que ellos caminan y conversan sin darse cuenta de la persona que va con ellos. Y parece que ellos tienen una gran opinión de ese Jesús. Y le están contando a Jesús de Jesús. ¿Y de quién hablan? De un Jesús Nazareno. ¿Quién era un hombre apartado? ¿Quién era un profeta? Y hablaban con él Un hombre poderoso de obra y en palabra Delante de Dios y de todo el pueblo Y habían tenido grandes expectativas Con todo eso Pero de repente se va el profeta De repente se va el hombre de Dios De repente se va El Dios hecho carne entre ellos Y ahora están desanimados Tienen una gran desazón le contaron la historia como fue entregado a los principales sacerdotes y gobernantes Como fue sentenciado a muerte, y le crucificaron y murió Pero con Cristo parece que murieron las esperanzas de muchos Cuando Cristo murió, como que murieron las esperanzas de todos los que estaban con Cristo Ellos decían, pero nosotros estábamos esperando que ese Cristo rediniera a Israel pero pasó algo que nosotros no esperamos que pasara. Ellos dicen, vimos cuando salió enfermo, vimos cuando enfrentó religiosos, vimos cuando hablaba con autoridad, vimos cuando calmó la tormenta, fuimos testigos de la resurrección de Lázaro y de la multiplicación de los peces y de los panes. Vimos los milagros del Señor, las multitudes que venían tras Él, fuimos testigos de la algarabía del pueblo el día en que el Señor entraba a Jerusalén. Tuvimos la impresión que entrando en Jerusalén, el Señor iba a ser rey, pero hoy estamos solos, estamos desanimados, el Señor se ha ido. Señor murió. Nosotros pensábamos que los mismos romanos iban a caer postrados a los pies del Señor. Y ellos estaban acostumbrados a ver a Cristo con ojos visibles. Pero lo que no sabían es que desde ahora en adelante Iban a comenzar a ver a Dios con los ojos espirituales No con los ojos carnales Y aunque ellos no concebían que su Salvador pudiese morir A pesar de que él les había hablado una y otra vez acerca de su muerte Él les había dicho yo voy a morir pero yo voy a resucitar no entendían, la doctrina de la resurrección para ellos era imposible, porque ellos vivían en el plano del humano, pero Dios quería, repito, que ellos vivieran en el terreno de lo invisible, ellos vivían en lo visible, pero iban a pasar ahora a dimensiones sobrenaturales, ellos iban a pasar de lo palpable a lo intangible, bendito es el Señor, de lo natural a lo espiritual, de los mundos terrestres a los mundos celestes. Cuando unas mujeres dijeron el Señor ha resucitado, dice que ellos no le creyeron, porque no podían ver lo que no se ve, solo tenían ojos para ver lo visible, no le pasa a usted, que si usted no está tocando usted no cree, que si usted no le está entregando usted no cree solo tienes ojos para lo visible porque no tienes ojos para lo visible pero si alguien creyera aquí vería la gloria de Dios si alguien creyera aquí vería el poder de Dios si alguien tuviera ojos espirituales aquí vería la majestad del Señor el problema es que no lo vieron resucitado ellos querían verlo lo habían visto los últimos tres años día y noche habían estado con él habían caminado con Él estaban en el plano de lo visible de lo palpable no le creerían mientras no lo vieran con sus propios ojos por eso hay una desazón en ellos el maestro les abre las escrituras y comienza a hablarle ellos no saben que Cristo es el que abre las escrituras y Cristo les habla las escrituras porque cuando el Señor abre las escrituras algo tiene que pasar en alguien cuando el Señor abre las Escrituras Algo tienes que sentir Cuando el Señor abre las Escrituras Un fuego tiene que comenzar a arder en tu corazón Para aquellos que aman a Dios Incluso para el que no le ama La palabra es martillo, pero para los otros La palabra es bálsamo, para unos es espada Pero para otros es consuelo, es fortaleza Para otros es exaltación, Pero la palabra levanta La palabra sacude Las Escrituras sacude usó Cristo para ministrarles la Biblia, las Sagradas Escrituras que es lo que usa Cristo para ministrar las Sagradas Escrituras el mismo Cristo escuchó la palabra por eso hay que tener reverencia en la casa de Dios, por eso cuando se llega a la casa de Dios, usted tiene que poner atención porque Cristo ministró con la Escritura, y si Cristo ministró con la Escritura, Cristo está aquí para ministrarte también a través de la Escritura Alguien puede alabar al Señor de verdad. Alguien puede alabar al Señor de verdad. Alguien puede decir, aleluya, gloria a Dios. Porque la temporada eran días de interrogantes. La temporada era una temporada de confusión. Se si ha ido el líder, hay confusión. Se si ha ido el que yo veía palpablemente, hay interrogantes. Y a veces llegamos a etapas de la vida del cristianismo donde hay interrogantes. Donde parece que hay confusiones. Donde parece que no entendemos nada. Pero la Biblia dice que allí aparece el Señor para abrir la palabra. Y ellos aunque tenían los ánimos destrozados y aunque tenían el corazón adolorido y triste discutiendo cosas y, y aleluya teológica, aleluya pero Dios guardaba silencio y aunque guardiaba Dios silencio estaba al lado de ellos escuchando sus inquietudes y aunque estaban a alguien le puede entender, porque aunque yo aleluya, no entienda nada el Señor está a mi lado, aunque yo no vea nada, el Señor está a mi lado aunque yo no, no comprenda muchas cosas, el Señor está Llena de tristezas, le ha pasado, Señor, respóndeme. Envía un profeta, me un que sea la burra Balaán para que me profetice. Envía cualquier cosa, Señor, pero háblame. <risa> Hablo la Biblia y, y encuentro y Judas y ahorcó Dios mío, háblame de alguna manera, de alguna forma. Quiero escucharte. Quiero escuchar tu voz. yo he vivido esos momentos de tristeza donde uno quiere respuestas pero no las hay ¿Cómo le ha pasado a usted? ah le estoy predicando una iglesia de ángeles la iglesia de los ángeles de queridines de serafines no estoy hablando con humanos estoy hablando con ángeles ah ya no sabía que hablaba con ángeles en esos silencios de Dios hay cierta tristeza y usted comienza a decir ¿qué pasa? que Dios no me habla yo he confiado en ti Señor, te he visto orar, te he visto cosas Y hay momentos que parece como que Dios nos hubiera dejado Y viene la tentación de abandonarlo todo Y encima de todo eso el diablo te dice ¿Qué ganas con ir a la iglesia? ¿No le ha pasado? Y el diablo te habla, si aún no ha logrado nada Ahora el día que usted presta atención a lo que el enemigo te diga y dejes de confiar en Dios, estás muerto, estás eliminado. Yo tengo que aferrarme con fe de la mano del Omnipotente, pase lo que pase, frente a cualquier circunstancia, frente a cualquier problema, frente a cualquier batalla, yo tengo que agarrarme de la mano de Dios, así la tierra temble, así la tierra se. la gente se siente más débil y te encuentras sin autoridad para enfrentar los conflictos, los problemas y yo he llamado unos laberintos que se llaman laberintos de oscuridad donde entran las lagunas del cristiano laberintos de oscuridad en casa laberinto de oscuridad en la familia la visto de oscuridad a nivel existencial, a nivel de persona Como que todo está enrabecido, como que todo el ambiente es hostil Como que han matado al maestro y aún no resucita, Como que han perseguido la iglesia y el Señor no está por ninguna parte Como que estoy lleno de problemas y el Señor no aparece Como que estoy lleno de líos y no veo respuesta por ninguna parte Como que el enemigo me aprieta y Dios, ¿dónde está? ¿dónde está? siempre he creído que cuando el diablo ataca a alguien, es porque el diablo sabe que usted es productivo para el reino de Dios, es porque el diablo sabe que usted hay potencia de Dios en usted, hay gloria de Dios en usted, hay fuego de Dios en usted, hay un llamado de Dios en usted. contigo que habla dios es contigo que habla dios es contigo que habla dios esta tarde dentro de la, la lucha de la confrontación que tengo diario contra el enemigo y todos nosotros se ha aprendido que los problemas, los pleitos, las discusiones, las acusaciones, los matrimonios enfrentados, las familias peleadas, los hermanos distanciados El resultado es que se ha contaminado el ambiente, que hay alguien que está tratando Y ha comenzado a operar el espíritu de las tinieblas para destruir los planes de Dios Y mientras nosotros tratamos de salir por nuestra fuerza, no podemos, te llena de maldad, te llena de odio Y empiezas a cuestionar a todo el mundo, y a de injusticia, se de que está en esa condición Dios es capaz Dios es capaz Dios es capaz Dios es capaz, Dios es capaz. viendo y sigo viendo como un hombre en el mundo es un manto de dolor si vas a Europa vas al coreano al francés al español al que quieras todos tienen un manto de dolor a ruso tuve la oportunidad de viajar con todos los rusos no sé cuántas horas se y en ellos hay una necesidad hay preguntas hay preguntas en los jóvenes uno ve cómo mueren los sueños tan fácil de los jóvenes hace poco escribieron un libro del de pelado que se quedó sin futuro en Medellín porque son miles y miles de otra vida a decir que los 80 para que millones de pelados se quedaron sin futuro en esta ciudad y madres que tenían sueños con sus hijos no pudieron ver sus sueños. Familias enteras se quedaron sin proyectos de vida, porque el enemigo te escogió para oponerse a ti y oponerse a tu familia y para que vivieras en escasez sin necesidad y no entendías que aunque el enemigo te atacaba, Jesús estaba allí a tu lado, Jesús. De escasez, de necesidades, y como que a veces es más difícil de emprender desafíos, sueños, y el enemigo busca frenar la gente en áreas porque el enemigo es feliz de que usted viva marcada como vive hoy. El demonio es feliz que usted viva triste como vive hoy, el demonio es feliz que usted viva sin esperanza como. Dios no quiere meterlo hoy, pero yo vengo a traer una palabra de procedimiento y a decirle que hay esperanza, hay esperanza. Ah, no lo, no lo cree ni él, pero usted lo cree, no hay esperanza. Hay y usted solo se da cuenta, usted se tiene que cansar madre y padre de familia se tiene que cansar de verlo así, tiene que venir a traerlo al altar y decirle yo me levanto porque viene el año más extraordinario de mi vida, viene un año de influencia y usted me dirá terminando este año y yo por qué no lo vi, porque cuando hubo la palabra no lo creíste no lo creíste, no lo creíste, pero el que lo crea lo ve, el que lo crea lo ve, el que lo crea lo ve, ¿Dónde está el que no cree, ¿Dónde está el que lo cree, ¿Dónde está el que no cree, ¿Dónde está Algo tiene que pasar en los próximos días. Algo tiene que pasar en los próximos días. El que quiera entrar conmigo un año victorioso, levante su mano. Póngase de pie. tiene que pasar cierre sus ojos y levante sus manos mire mire su majestad iba a decir en tu mano están mis tiempos en tu mano estoy yo va a declararlo va a declararlo yo me niego yo siento que Dios se va a revelar a gente aquí a familias yo siento que Dios se va a revelar a vidas desde aquí y no es el Que su Levanta tu mano, el Señor te dice: No temas. No temas por lo que ha de venir. No temas por lo que viene. Algunos buscan hechiceros por estos días. El diablo no se divide. Dios, para que los se más. Para que hay uno aquí que no falla. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Ahora por los ojos del Espíritu declaro que verán la mano de Dios y la base. Y vas a tomar la mano de Dios esta tarde Vamos Toma la mano de Dios esta tarde Toma la mano de Dios esta tarde Toma la, toma la mano y coloco mi futuro en tus manos Y se puede creer este año ese no es tu año es el año donde Dios te abrirá las puertas que nunca has visto es el año donde Dios te puede levantar si usted lo quiere creer pero alguien tiene que creer, se llama fe fe, créalo, créalo, créalo, créalo que vienen tiempos mejores, créalo, créalo, créalo, créalo comience a tomar en tu mano y sabe por qué vienen tiempos mejores, sabe por qué vendrán tiempos mejores, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué?